En este vídeo vamos a tratar los distintos algoritmos del campo aditivo, es decir, procedimientos distintos para eh, realizar operaciones de suma y recta. Puede ser que estéis pensando en las primeras edades, en la etapa de educación infantil, nuestras niñas y nuestros niños no se van a enfrentar a una operación de suma y recta muy grande en la que los números tengan tres o cuatro cifras, pero creemos necesario que eh, vosotras sí que aprendáis distintos algoritmos para realizar la suma y la resta, para que a la hora de aproximar estas operaciones a vuestro alumnado tengáis un amplio abanico de posibilidades. La primera aproximación que hace el alumnado de educación infantil a las operaciones de suma y resta se realiza a través de la comparación o de la descomposición de números. Poco a poco, a través de la manipulación, van construyendo objetos mentales que les hace llegar hasta la representación imaginaria o mental de estos datos y entonces es posible que desarrollen operaciones de suma y resta. Tenemos que tener en cuenta que el alumnado tiene que haber adquirido el principio de cardinalidad y el conteo para poder acceder a realizar operaciones de suma y recta. Y ahora ya sí, después de esta pequeña introducción, voy a adentrarme en los distintos algoritmos. Voy a empezar con los de la suma. Y el primero que vamos a ver va a ser el algoritmo tradicional, es decir, al que probablemente estéis más acostumbradas. En este algoritmo colocamos los sumandos de manera vertical de forma que las distintas unidades de orden recaigan sobre la misma columna. Una vez así colocados procedemos a sumar las cifras que están en la misma columna, comenzando por la derecha y avanzando sucesivamente hacia la izquierda. Si la suma de las cifras de una columna es mayor o igual que 10, entonces descompondremos esta cantidad en unidades y decenas y colocaremos en el resultado las unidades y las decenas las tendremos en cuenta en la siguiente unidad de orden o en la siguiente columna que nos toque sumar. Voy a poner un ejemplo, a ver si así lo veis un poco más claro. Voy a sumar 27 más 35 y lo primero que hago va a ser colocarlos correctamente, de forma que el 2 y el 3 y el 7 y el 5 estén alineados. Y ahora empiezo a sumar, empiezo ...por la columna que está situada más a la derecha. 7 más 5 son 12, es decir, una decena y dos unidades. Debajo de la columna de las unidades solo coloco el 2 y el 1... ...tengo que considerarlo en la siguiente columna, que está un poco más a la izquierda. Ahora lo que hago es sumar el 2 y el 3. No olvidándome del de 1 que tenía de la suma anterior. De este modo, 2 más 3 más 1 son 6 por lo que el resultado final de mi suma es 62. El siguiente algoritmo del que vamos a hablar tiene en cuenta la descomposición natural de los números. Es lo que ahora se ha puesto de moda bajo el nombre de algoritmo ABN o lo que es lo mismo, algoritmo abierto basado en números. En este algoritmo aparece la palabra abierto porque al final no deja de ser un algoritmo un poco personalizado dependiendo de la persona que lo esté realizando. Puede parecer que en un aula eh, para el docente o la docente va a ser caótico atender a 23, 24, 25 formas distintas de realizar una misma operación pero así podéis ver distintas formas de abordar un mismo problema trabajaréis un poco la creatividad de vuestro alumnado y además podréis comprobar que tiene adquirido el sistema de numeración decimal. voy a hacer ahora un par de ejemplos el primero de ellos va a ser 758 más 143 cuando hago una suma con este método pues se puede organizar la información de muchas formas posibles, al final también es abierto en esto de organizar la información. Quizás la más común sea en forma de tabla. Yo voy a hacer una columna en la que voy a indicar qué me queda por sumar, otra para indicar qué es lo que estoy sumando en este momento y la tercera para el resultado. Voy a colocar aquí mis números iniciales, mis sumandos. Voy a colocar el 758, que es el número del que parto. Ahora mismo no estoy sumando nada porque acaba de empezar y todavía me queda por sumar 143. Ahora voy a decidir sumar, pues por ejemplo, 100. Entonces en la columna de que estoy sumando, coloco mi 100. ¿Qué es lo que me queda por sumar? Pues todavía me queda 43 por sumar. Y el resultado después de haber sumado estos 100 es 858. Ahora voy a decidir sumar 2. ¿Por qué? Pues porque así completo el 58 hasta el 60 y creo que luego me van a salir números un poco más fáciles de manejar. Entonces sumo 2. Me quedan todavía 41 por sumar y el resultado de lo que tengo hasta ahora es 860. Decido sumar de los 41 que me quedan, pues 40. Todavía me queda 1 por sumar y el resultado hasta ahora es 900. Y por último sumo el 1 que me queda. En el que me queda me sale un 0, esto indica que mi operación va a terminar y el resultado final de mi operación es 901. Por si todavía no habéis entendido bien la mecánica, voy a hacer otra operación, que va a ser 4923 más 5179. Vuelvo a colocar mis tres columnas en mi tabla y coloco el 4923 en la columna de resultado. Todavía no estoy sumando nada porque acabo de empezar y el 5179 en lo que aún me queda por sumar. Mi primer paso, al igual que antes, va a ser sumar pues, la cantidad más grande que se me ocurra, que en este caso va a ser 5.000. A vosotras a lo mejor se hubiese ocurrido cualquier otra cosa, también sería correcto. Una vez sumo 5.000 me quedan 179 por sumar y mi resultado final, bueno, perdón, final no, pero final de este momento es 9.923. Ahora voy a decidir sumar 70 porque creo que es lo que más sencillo me va a resultar. Si sumo 70, aún me quedan 109 por sumar y el resultado de este paso es 9.993. Ahora voy a sumar 7 para conseguir llegar al 10.000 y todavía me quedan 102 por sumar. Y ahora pues yo creo que ya puedo sumar perfectamente los 102 que me quedan, pues ya no me queda nada. Este 0 indica que mi operación está a puntito de terminar y el resultado final es 10.102. Hay muchos más algoritmos de la suma que podéis encontrar por ahí haciendo una búsqueda rápida por internet. De hecho, los que os voy a contar ahora para la recta probablemente podáis adaptarlo perfectamente a la hora de realizar una suma. Eso ya os lo dejamos en vuestras manos. Antes de comenzar con los algoritmos de la recta, voy a explicar un par de propiedades que tendréis que tener en cuenta. La primera es la propiedad triangular. Esta propiedad al final lo que nos permite es hacer más sencillas algunas rectas a través de dar un pequeño rodeo. Esta propiedad lo que nos quiere decir es... Que si tengo una recta, puedo elegir un número intermedio de esos dos números que estoy restando y realizar el resultado final de la recta como la suma de dos rectas distintas. Pensad que queréis ir de la facultad a la estación, pero no os conocéis el camino. Sin embargo, si os sabéis el camino de la facultad a casa y de la casa a la estación, pues aunque sepáis que es un poco más largo, preferís no perderos. Entonces decidís hacer el camino facultad, casa, casa, estación, en lugar de facultad, estación, directamente. Pues algo así es lo que vamos a hacer ahora. Con un ejemplo es más fácil. Si queremos restar 305 menos 188, pues probablemente, así de cabeza, no tengáis ni idea de cómo hacerlo. Pero sí, si os digo que voy a escoger un número intermedio y las dos rectas que me van a aparecer van a ser mucho más fáciles. Por ejemplo, voy a escoger el 200, que creo que me lo facilita. Voy a representar los tres números en una recta. Como ya sabemos, la recta al final nos dice qué distancia hay entre dos números. Entonces, pongo el 200 más o menos en medio y puedo ver qué hay entre 188 y 200. Y luego ver qué hay entre 200 y 305. Entre 188 y 200 hay 2. Entre 200 y 305 hay 105. Si sumo estos dos resultados, al final tengo 107, que es el resultado de mi recta. Y esta es la distancia total. Matemáticamente, lo demuestro por aquí, lo que se hace es algo que parece muy tonto, que es sumar y restar el número intermedio. Y a la hora de organizar los números nos aparecen entonces las dos restas de las que estamos hablando. La otra propiedad que vamos a tener en cuenta es la de invarianza por traslación. En esta propiedad lo que hacemos es coger el minuendo y el sustraendo, es decir, los dos números que entran en juego en la resta que estamos realizando, y añadirle la misma cantidad a los dos números. Al final, al añadirle la misma cantidad a los dos números, el resultado de la resta no varía. Por ejemplo, si quiero hacer la recta 45 menos 18, pues así de primera a mí por lo menos me cuesta un poco. Pero ahora voy a considerar sumarle 2 a cada uno de los números. Entonces la distancia al final viene siendo la misma y ahora voy a realizar la operación 47 menos 20, que es bastante más sencilla. Porque 47 menos 20 es evidente que es 27. Con esta propiedad, además de lo que vamos a ver ahora, pues ya podéis desarrollar muchas técnicas de cálculo mental. Voy a empezar ya con los algoritmos y el primero que voy a contar es el que más comúnmente se conoce como algoritmo austriaco. En el algoritmo austriaco colocamos los números de la misma forma que hemos hecho anteriormente en el algoritmo tradicional de la suma, es decir, haciendo que coincidan los distintos órdenes de unidad. Si además estamos trabajando con números no negativos, tenemos que tener en cuenta que el número mayor... Debe ser el que vaya arriba y el número menor el que vaya abajo. Es decir, el número mayor tiene que ser el minuendo y el número más pequeño tiene que ser el sustraendo. Ahora vamos a ir restando las cifras que aparecen en cada una de las columnas comenzando por la derecha, igual que hacíamos antes. Si en una columna dada la cifra del minuendo es más pequeña que la del sustraendo, pues no se puede realizar la resta. Entonces lo que hacemos es añadir 10 unidades de ese mismo orden a la cifra del minuendo. Y entonces tendremos un número que ya sí podemos restar. Pero ojo, tenéis que guardar estas 10 cifras que habéis sumado en la cabeza porque yo no puedo sumar algo porque sí, luego tengo que tenerlo en cuenta. Una vez ya tengo este resultado voy a pasar a la siguiente columna. Ahora voy a tener en cuenta pues, la suma de esas 10 unidades que he hecho anteriormente. Voy a utilizar aquí la propiedad de invarianza por traslación, es decir, tengo que hacer el mismo cambio que realice en el minuendo ahora en el sustraendo. Pero ¿qué pasaría si yo sumara... 10 unidades del mismo orden en el sustraendo, pues al final volvería a tener el mismo problema que tenía antes, porque en la, en la columna correspondiente, al final la cifra, la cifra del sustraendo sería más grande que la cifra del minuendo. Entonces lo que hago es considerar pues que 10 unidades de un orden concreto es una unidad de un orden superior. En el caso de las unidades y las decenas, que creo que es como más claro se ve, pues 10 unidades es una decena. Entonces si añado 10 a las unidades... En el sustraendo lo que hago es añadir uno a las decenas y esto lo podéis considerar en cualquier orden de unidad de dado. Si repito este proceso hasta llegar a la columna que está situada más a la izquierda, habré terminado mi resta. Como siempre, creo que queda más claro viendo un ejemplo. El ejemplo que vamos a realizar ahora es la resta 745 menos 327. Voy a colocarlo de forma que las centenas estén debajo de las centenas, las decenas debajo de las decenas y las unidades debajo de las unidades. Y voy a comenzar restando las cifras de las unidades. Como veis, yo no puedo restar 5 menos 7, porque 5 es más pequeño que 7. Entonces lo que voy a hacer es sumar 10 a ese 5. Y ahora ya sí puedo realizar la resta 15 menos 7, que en este caso me da como resultado 8. Al pasar a la columna de las decenas, tengo que tener en cuenta que antes he añadido 10i para no volver a añadir. 10 a la columna de las unidades, puesto que tendría el mismo problema otra vez, porque no podría restar 15 menos 17, pues lo que hago es considerar que 10 unidades es, en este caso, una decena. Y entonces añado en el sustraendo una decena más. Ahora tendría 2 más la decena que acabo de añadir. Y sí podría realizar la resta 4 menos 3, que me da como resultado 1. Finalmente, paso a restar la columna correspondiente a las centenas. Y 7 menos 3, puedo hacerlo sin ningún problema y el resultado es 4. Por lo tanto, el resultado final de mi operación es 418. Seguro que muchas de vosotras estaréis pensando que este paso, que prácticamente es magia, que hacemos de añadir una en el sustraendo, ya lo conocéis. Es lo que llamáis llevada, pero realmente si lo pensáis, pues no estáis llevando nada. Lo que estáis haciendo es añadir al minuendo y al sustraendo la misma cantidad, por lo que el nombre de llevada realmente no es correcto. Otra serie de expresiones que soléis utilizar cuando estáis explicando una recta y que tampoco tienen ningún sentido es, por ejemplo, el le presto a mi vecino o el le pido prestado a mi vecino que tampoco es cierto porque al final no le estamos prestando nada a nadie estamos haciendo lo mismo arriba y abajo pero no estáis llevando ni trasladando una cantidad de un sitio a otro También soléis decir lo que se presta se devuelve pero realmente no estáis devolviendo nada al final, pues son expresiones que lo que causan es obstáculos didácticos en vuestro alumno. Y después de haberme quitado esta espinita y de deciros que ese tipo de expresiones pues no tienen mucho sentido, voy a hacer otro ejemplo. En el ejemplo que os voy a poner ahora, esto se enrevesa un poco. Vais a ver por qué. Voy a hacer la operación 1.406 menos 518. Lo coloco correctamente y como veis, al empezar por la cifra de las unidades, no puedo restar 6 menos 8, porque 6 es más pequeño que 8. Entonces, voy a sumar 10 al 6. Y tengo que tenerlo en cuenta en la columna de las decenas y voy a tener ese 1 más 1. Resto el 16 menos 8, cuyo resultado es 8, y el siguiente paso sería restar 0 menos 2, pero me vuelve a pasar que no puedo restarlo. Entonces sumo 10 a ese 0 y ahora ya sí puedo hacer la resta 10 menos 2, cuyo resultado vuelve a ser 8. En la siguiente columna, al restar 4 menos 5 más el 1 que tenía que considerar del paso anterior, vuelve a ocurrirme otra vez que no puedo restar 4 menos 6. Entonces vuelvo a sumar 10 al minuendo, a la cifra del minuendo. Y entonces tengo 14 menos 6, que es 8, y tengo que tenerlo en cuenta en la cifra de las unidades de millar del sustraendo, en la que añado una. Entonces al final el resultado, pues restando esa columna de las unidades de millar, 1-1 es 0, y el resultado es 888. El siguiente algoritmo que vamos a ver es otro de los más conocidos y utiliza la técnica de las descomposiciones. La forma de colocar los números es exactamente igual que la anterior. En este caso, si nos encontramos la situación en la que la cifra del minuendo a la hora de restarla es más pequeña que la del sustraendo y no puedo realizar la operación, pues lo que hago es fijarme en la columna de un orden inmediatamente superior Y lo que voy a hacer es coger una unidad de ese orden Y la voy a descomponer como 10 unidades del orden en el que estoy trabajando En este algoritmo, por así decirlo, solo se toca el minuendo En el sustraendo pues no hacemos cambios Aunque parezca que estoy haciendo cambios en el minuendo Al final lo que estoy haciendo es representar de forma distinta las cifras que aparecen Pero no estoy realizando ningún cambio sustancial en el minuendo El número permanece intacto y ahora voy a hacer los mismos ejemplos que he hecho con el algoritmo anterior para que podáis ver las diferencias entre uno y otro. El primer ejemplo que vamos a hacer es 745 menos 327. Empiezo por la columna de las unidades y veo que no puedo restar 5 menos 7. Entonces lo que voy a hacer es el 4 de la columna de las decenas lo voy a descomponer como 3 más 1. Y ese 1 que se está sumando... En vez de dejarlo en la columna de las decenas, lo voy a pasar a la columna de las unidades. Como sabéis, una decena la puedo descomponer como 10 unidades. Por tanto, voy a tener 15 unidades y ahora 3 decenas. Y ahora ya sí puedo restar 15 menos 7, cuyo resultado es 8. Sigo restando por la columna de las decenas y tengo 3 menos 2, que es 1. Y cuando paso a la columna de las centenas, tengo 7 menos 3, que es 4. Por lo tanto, el resultado final de mi operación es 418. En el siguiente ejemplo la cosa se complica un poco. ¿Por qué? Porque tengo que ir arrastrando los cambios hacia la izquierda cada vez más. Entonces voy a empezar. No puedo restar 6 menos 8 y entonces me tendría que traer 1 de este 0 que no puedo traerme. Entonces me voy al 4 y ahora ese 4, como veis, cuando llegue tampoco voy a poder restarlo 4 menos 5, porque sigue siendo más pequeño. Entonces me voy a ir al 1 de las unidades de millar. Voy a hacer todos los cambios desde el principio y ya luego solo me tengo que preocupar de restar. Si voy al 1 de las unidades de millar y lo puedo descomponer como 0 más 1. Ese 1 al final son 10 centenas. Entonces aquí dejo un 0 y en las centenas voy a considerar un 14. Lo voy a poner entre paréntesis porque... Claro, realmente no puedo colocar dos cifras en el lugar de una. Entonces es un poco porque sepáis que se están teniendo en cuenta 14, pero realmente no las puedo escribir. A este 14 le tengo que quitar una unidad para poderla pasar al 0 de la columna de al lado. Entonces lo que voy a hacer es poner el 14 como 13 más 1 y ese 1 lo convierto en 10 decenas. Y de la misma forma ese 10... Lo considero como 9 más 1, y ese 1 me lo paso a las unidades considerando 10 unidades. Entonces empiezo a restar. Ahora tengo 16 menos 8, cuyo resultado es 8. Tengo 9 menos 1, que también obtengo 8 como resultado. Tengo 13 menos 5, que también me da 8. Y 0 menos 0, porque al final se me ha quedado un 0 en esa columna, que es 0. Y el resultado final de mi operación es 888. El siguiente algoritmo que vamos a considerar es el algoritmo árabe. Podéis pensar o quizás quedaros con la copla de que se llama árabe porque lo hacen al revés que nosotros. Como sabéis, en la escritura los árabes escriben de derecha a izquierda justo al revés que nosotros. Pues en este caso, en la operación, también lo hacen al revés. Empiezan por la izquierda y acaban con la, por la derecha. La peculiaridad que tiene este algoritmo es que al final tenemos que corregir el resultado después de realizar las operaciones. ¿Por qué tenemos que corregir el resultado? Estaréis pensando. Bueno, pues porque como empiezo al revés, Tenéis que tener en cuenta el fenómeno S de la llevada, que ya hemos dicho que no nos gusta ese nombre, pero tenéis que tener en cuenta ese fenómeno, y luego reajustar las operaciones que habéis realizado. Al igual que antes, voy a volver a realizar los dos mismos ejemplos para que veáis cuáles son las diferencias entre un y otro. Vale, voy a volver a escribir los números de la misma forma que los he escrito hasta ahora, 745 menos 327. Pero voy a empezar por la columna de la centena. Voy a restar 7 menos 3, que sin ningún problema el resultado es 4. A continuación resto 4 menos 2, cuyo resultado es 2 y tampoco he tenido ningún problema. El problema llega ahora, que tengo 5 menos 7 y no lo puedo hacer. Entonces voy a considerar que 15 menos 7 es 8 y tengo que atender al resultado de la columna anterior. Tenía un 2 y en este caso, como he añadido 10 al 5, tengo que restarle 1 al resultado. Por lo tanto, mi resultado final es 418. En el siguiente ejemplo, en el que restamos 1.406 menos 518, pues vuelvo a empezar por el 1 como hemos hecho anteriormente. Tengo 1 menos 0, luego mi resultado es 1. Paso al siguiente y me vuelvo a asar que no sé restar 4 menos 5, o no puedo restarlo en los números naturales. En otro campo sí que podré hacerlo, pero como trabajamos en naturales, pues ahora mismo no puedo restarlo. Entonces, lo que voy a considerar es 14 menos 5, que es 9, y voy a restarle 1 al resultado de la columna anterior y por tanto me queda un 0 y un 9 paso a la columna de las decenas y vuelve a pasar que 0 menos 1 no se puede hacer entonces vuelvo a considerar 10 en el minuendo y 10 menos 1 y así es 9 pero ojo hay que tener en cuenta que el 9 del resultado pasa a ser un 8 y finalmente tengo que restar el 6 menos el 8 pero vuelve a ocurrir que no puedo hacerlo y por tanto considero el 16 quitando uno del resultado de la columna de las decenas que pasa a ser un 8 y por tanto el resultado final de mi operación es 888. Por último, al igual que ha ocurrido en la suma, vamos a considerar un algoritmo que se base en la naturaleza del número, es lo que a vosotras, a muchas de vosotras os sonará como el algoritmo ABN que ya hemos contado antes. Del mismo modo que hacíamos con la suma, vamos a organizarlo en forma de tabla, en la que la primera columna va a ser qué me queda por restar, en la segunda qué es lo que estoy restando y la última columna va a ser la columna del resultado final. Aún así hay muchas formas de hacerlo. Podéis investigar un poco y veréis que hay infinitas formas de organizar la tabla y que seguro que a lo mejor alguna de vosotras os encaja más. Nosotros vamos a explicar esta pues porque es la que solemos utilizar más o menos. Voy a colocar en el resultado el 745 porque es lo que tengo hasta ahora y todavía me queda por restar 327 sin haber restado nada. Voy a considerar, pues, por ejemplo, que quiero restar 300 porque creo que puedo hacerlo de manera sencilla y todavía me faltará 27 por restar. Una vez habiendo quitado 300, mi resultado es 445. El siguiente paso que voy a hacer va a ser el de restar 20. ¿Por qué? Pues porque considero que es lo más sencillo. Entonces, todavía me faltará por restar 7 y el resultado que voy teniendo por ahora es 425. Ese 7, pues me cuesta un poco, así que lo voy a restar en dos partes. Primero voy a restar 5 y me quedarán 2 por restar, teniendo un resultado de 420. Y por último, restaré los dos restantes. Quedándome así, nada por restar, lo que me indica que mi operación ha terminado con un resultado de 418. Coloco ahora los números para realizar la operación 1406 menos 518 lo primero que voy a hacer va a ser restar el 400, porque creo que es lo más fácil para que los números no se me vayan mucho. Y todavía me quedará 118 por restar, teniendo un resultado ahora mismo de 1.006. Si resto esos 6 para poder llegar al 1.000, todavía me faltarán 112 por restar. Ahora voy a considerar restar 100. Entonces el resultado va a ser de 900, quedándome todavía 12. Lo siguiente que voy a hacer pues será quitar 10. ¿Por qué? Pues porque creo que es lo más cómodo. Tengo 890 y todavía tengo que seguir restando dos más. Al quitar estos dos y así tengo el resultado final de 888 quedándome nada por restar. Para terminar este vídeo, que esperemos que no se os haya hecho demasiado denso, queremos contaros un poco qué errores os pueden surgir probablemente más a vosotras mismas a la hora de realizar estos algoritmos. Tened en cuenta que muchos de estos algoritmos no los vais a trabajar con el alumnado de educación infantil, pero os lo contamos porque creemos que tenéis que tenerlo en cuenta pues, a la hora de trabajar cualquier operación que tengáis que realizar. Lo primero que soléis encontraros es un error de colocación de números. Es decir, habéis colocado pues, distintos órdenes de unidades en la misma columna. Otro error muy común en la suma es cuando se escribe el resultado completo, es decir, cuando la suma de las cifras de una columna da un número mayor o igual que 10, en lugar de colocar la cifra de las unidades de ese número, lo que hacemos es colocar el resultado completo. Más fallos que solemos encontrar, pues despistes, que solemos llamar despistes, en los que ponemos un resultado erróneo de los que aparecen en la tabla de sumar, es decir, pues considerar, por ejemplo, que 2 más 2 son 3, ¿por qué? Pues por, porque sí, porque en ese momento se nos ha ido un poco la cabeza. Si nos metemos en la recta, uno de los resultados más comunes que podemos encontrarnos es el de restar siempre la cifra mayor menos la menor independientemente de que sea del minuendo o del sustraendo. Es decir, en vez de considerar que la cifra del minuendo es más pequeña y no la puedo restar entonces tengo que recurrir a otras técnicas, pues directamente resto la del sustraendo menos la del minuendo y pongo el resultado. Relacionado con este error también encontramos... El caso en el que cuando no se puede realizar esa resta automáticamente ponemos un cero en el resultado y nos olvidamos de lo que esté pasando arriba. En cualquiera de las operaciones, cuando el número de arriba tiene más cifras que el de abajo y entonces aparece un hueco ahí que no está relleno, muchas veces se nos olvida realizar la operación con esa cifra y directamente no la consideramos en el resultado. Y por último, como podéis imaginar, porque nos pasa a todas, es olvidarnos la llevada. Bueno, y con esto creo que hemos terminado por hoy con el vídeo de los algoritmos de la suma y la resta, como ya hemos dicho en varias ocasiones podéis seguir investigando más algoritmos de suma y resta y pues elegir a la hora de realizarlo aquellos que más os convengan o que más fáciles os resulten y nos vemos en el siguiente vídeo con los algoritmos ahora sí de la multiplicación y la división. Como siempre podéis plantearnos las dudas en los distintos canales en los que podéis encontrarnos y si no en los comentarios de este vídeo. Hasta pronto.